Hola amigos nicotecnianos, bueno, este es un vídeo rápido para mostrarles las otras alternativas de descarga del programa Inkscape. Cuando están en el sitio web, siempre puede que les salga en inglés. Yo les recomiendo acá arriba, donde dice English, cambiarlo a español, pero igualmente la ruta es igual. Download, para que lo vaya a cambiar igualmente acá, español. Acá tenés descarga, yo toco acá en descarga, entro, y acá tenés las alternativas para Linux, Windows y demás. Si no te anda, mira, yo toco acá Windows, porque puede que, eh, yo eh, les había dicho, que tenés que ver qué tipo de Windows tenés. ¿sí? Yo por ejemplo acá tengo una carpetita, en la que te muestro, eh, abro, abro una carpeta común de lo que sería mi computadora. ¿sí? Y acá tengo los accesos directos, por ejemplo, así que en este, que es este equipo o mi PC, propiedades, y esto te muestra en una ventana... Las propiedades de tu computadora Acá abajo por ejemplo me dice que es de El sistema operativo de 64 bits Entonces en mi caso yo debería descargarme Este de 64 bits Si te dice de 32, descargate este Ahora, si tenés problemas con este O con este, bueno, podés Buscar más acá abajo que tenés Lo que dice acá en inglés Para otras versiones de Windows como eh, 7, Vista o XP puedes utilizar esta otra que está acá Así que le doy clic Si no te llega a andar estas que estaban acá arriba recién Bien? Y acá, bueno, me muestra, me dice, me da información en inglés. Esto no importa mucho, pero acá tenés este botón que dice Inkscape, que es esta otra versión, para todas las plataformas. Tocas acá y te lanza a esta ventana nueva que puedes descargarte Inkscape para todas las plataformas esta versión, que es una versión anterior. Entonces acá podés buscar para Mac, para Linux y otro tipo de sistema operativo. Fíjate. Si vos sabes que tenés 64 bits, busca una de 64 bits. Si es 32 bits tu compu, busca de 32 bits. Te recomiendo que te descargues, si tenés Windows de 64 bits, esta versión que se llama MSI, que la versión MSI es una versión que se instala y ya queda en la compu. Si no puedes descargar de esta que es EXE, que es como una, eh, es, es un programa ejecutable, es decir, que, que cada vez que lo, lo quieras usar tenés que ejecutarlo y abrirlo, pero no queda guardado en la compu. En cambio el MSI sí queda guardado en la compu. Tanto este Windows como eh, o sea, este 64 o este EXE, MSI o EXE. Lo mismo está para 32 bits. ¿sí? Acá 32 bits EXE o MSI. Así que fíjate cuál te conviene. En mi caso por ejemplo, si la versión que, que intento descargar, como te mostraba antes no me dejaba, yo intentaría descargar esta. Windows 64 bits MSI, toco acá descargar. La descargas como un archivo Mira, ya, ya se está descargando. Se, se descarga en la compu, se instala y listo. Y ya está, no hay ningún problema con eso. Así que ten en cuenta estas versiones anteriores. Porque puede pasar de que, no sé, la compu no te lo tome, no te lo abra. Pueden haber miles de cosas, no lo sé. Por eso está esta posibilidad de instalar las otras versiones. Espero que les seas de utilidad el video. Y que puedan encontrar la versión que mejor vaya acorde a su computadora. Un saludo y nos vemos la próxima.